Cristo que en Cristo resucitado está con nosotros les bendiga a cada uno de ustedes Aleluya, Aleluya del Evangelio según San Mateo las mujeres que habían ido al sepulcro después de oír el anuncio del ángel se alejaron rápidamente de allí, atemorizadas pero llenas de alegría y fueron a dar la noticia a los discípulos de pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo "Alégrense ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él. Y Jesús les dijo, no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas se alejaban, algunos de los guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna. Digan así, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Los testigos de la resurrección se llenan de alegría. Qué privilegio más grande en este lunes, en la octava de Pascua, también nosotros encontrarnos con el Maestro, poder acercarnos a Él, abrazarlo, postrarnos ante la gloria de Dios en el Cristo resucitado y recibir de Él este anuncio. Cristo nos envía a nosotros para que le avisemos a otros hermanos que lo podrán ver. El envío a Galilea es ir hacia los demás, para anunciar la buena noticia, para compartirles que podrán ver a Cristo glorioso, si que abren los ojos, ver a Cristo resucitado a su lado, a pesar del dolor, de los conflictos, de la realidad difícil que estamos viviendo, saber que el Señor está vivo, que ha vencido de la muerte, que ese anuncio nos llene de alegría, en esta octava de Pascua y siempre, para que busquemos a muchos otros, a muchas otras, y les digamos